Un asteroide dos veces más grande que un avión pasará muy cerca de la Tierra la próxima semana. Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Un asteroide cuyo tamaño se estima que puede doblar el de un Boeing 747 o superar el de la pirámide de Guiza se encuentra viajando por el espacio a una velocidad de más de 32.000 km por hora y se espera que se acerque a la Tierra la próxima semana. Así, según especifica el medio británico, el Daily Mail, el asteroide 2016 NF-23 pasará muy cerca de la Tierra, a algo menos de 5 millones de kilómetros o el equivalente a 13 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. El próximo 29 de agosto según la NASA, el tamaño oscila entre los 70 y los 160 metros de ancho. Esta roca espacial está considerada como potencialmente peligrosa por su cercanía con la Tierra. No obstante, el Daily Mail recalca que el asteroide debería continuar su trayectoria de forma segura sin rozar el planeta. La NASA mantiene un registro de este y otros objetos próximos a la Tierra con el objetivo de detectar cualquier potencial amenaza. En concreto, esta roca pertenece al grupo Atenas, denominado por el asteroide Atens 1862. El asteroide 2016 NF23 también se sitúa en la categoría elaborada por la NASA de objetos potencialmente peligrosos, en la que se incluyen todos aquellos que se acercan a una distancia menos de 0,5 unidades astronómicas de la Tierra, es decir, a 149.597 millones de kilómetros, o tienen una magnitud absoluta de 22 o mayor índice brillante el asteroide 2016 NF-23 tiene una magnitud absoluta de 22,9. En los últimos años, la NASA se ha centrado en encontrar objetos cercanos a la Tierra mayores de 140 metros, dado que el 90% de los de un kilómetro o mayores ya han sido localizados. En comparación, solo el 10% de aquellos más pequeños pero potencialmente catastróficos, han sido localizados hasta la fecha. Pues bien, amigos, aquí vemos otro objeto que puede pasar rozando nuestro querido planeta. No hay que alarmarse sobre nada de lo que acabo de contar aquí. No viene ni virus, ni Ercobulus, ni bueno nada que se le parezca que quiera impactar la Tierra. Ya vimos semanas atrás, pues, un cometa que ya se ha desintegrado. Recordamos el cometa Hulk, que empezó a crecer de una forma desorbitante. Pues bueno, aquello al final se ha desintegrado. Todo el mundo, pues, pensaba que iba a impactar tal o cual planeta, pero al acercarse a nuestro astro, al Sol, pues bueno, se desintegró. Así que aquí tenemos otra muestra de que hay objetos que pueden impactar la Tierra. Pero la NASA se apresura a decir, oye, que no pasa absolutamente nada. Al parecer, NASA controla todo lo que está ahí fuera, pero esto no es nada nuevo. Sabemos que NASA controla todos los objetos que están fuera de la Tierra. Y no solamente la NASA, sino la ESA también controla todo lo que hay fuera de nuestro planeta. ...y la agencia espacial rusa. También los chinos controlan todo lo que hay por ahí fuera. Así que no está el monopolio servido a la querida NASA, ¿verdad que no? Pues no, el monopolio ha sido arrebatado. Así que amigos, os dejo este vídeo a modo de información... ...no a modo de información catastrófica... ...porque creo que pensar que algo puede impactar la Tierra... Pues no está de más. Es posible que algo impacte la Tierra. Pero, de momento, seguimos vivos en este querido y maravilloso planeta. Pues bien, amigos, os quería recomendar el canal Clásicos del Misterio, que ahí vais a encontrar muchísimas cosas relacionadas con el misterio. Así que os dejo por aquí arriba este Enlace, esta tarjetita por aquí arriba, para que pinchéis y accedáis al canal de nuestras amigas Alba y Paloma. Así que por mi parte nada más, si te ha gustado el vídeo compártelo y sobre todo amigo, no olvides activar la campanita, muy importante, si no, las notificaciones no te van a llegar jamás. Por mi parte nada más amigos, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.